La bachata como todos los ritmos Tiene origen El jazz La música clásica El cha cha cha El merengue Todo esto tiene un origen Pero muchas veces Ese, ese ritmo reconocido que representa cada país. Tiene un origen de mayor consistencia. Esos son. Los que más se toman en cuenta. Entonces el ritmo de nosotros. La bachata. Ha sido muy parecido al país. Muy cambiante. Muy rodando. Que usted termina. Preguntándose. Y no dominando. Cuál es la bachata original y nos quedamos con la última que cuando viene a ver ya no es bachata es otra cosa que puede ser una representación pero en verdad no es la bachata no sé si el máster tiene un clásico no no el clásico de beethoven la primera que la primera que yo le envié es un clásico de beethoven beethoven el 16 de este mes, cumplió 250 años de existencia, de que nació, perdón, que nació Beethoven, ese extraordinario músico, que nació en el 1770, y el que escucha la quinta sinfonía, el ritmo sigue siendo, que cuando usted está donde esté, usted dice, aunque no sepa el nombre de quién fue, usted dice, es la quinta, ese es Beethoven, nosotros los franco no sé realmente a quién se le, se le hizo la idea, la curiosidad, de que cuando alguien se muere, la que ponen es la quinta sinfonía, cuando yo comencé de clase hace unos 38 años o casi 40 el profesor Betance que tuve la suerte de ser alumno y de luego compañero del profesor Betance el músico Betance decía Albonilla, me estoy hablando de 40 años Bonilla este es un pueblo loco oigan los que están poniendo a los muertos la quinta sinfonía de Beethoven que no tiene que ver con muertos y es una, una entonación alegre, me decía el profesor Betance. Y esa fue la que nosotros hemos elegido para anunciar que alguien ha muerto. Un clásico que indicaba que había una alegría. Pero ahora mismo lo que quiero no es la anécdota del profesor Betance, sino más bien cómo el ritmo auténtico, el original, para ser grande tiene que durar mucho tiempo, manteniendo el ritmo, sin sufrir tantas variaciones como ha sufrido la bachata. Les tengo un ejemplo que me mandó el, el arquitecto Chuchu Ortega, sobre unas figuritas con la quinta sinfonía. Póngale todas las figuras que ustedes quieran, que ustedes verán que va a ser la de 200 años y pico, de Beethoven. Obsérvenla ustedes. Miren eso, observaron ahí, unos muñequitos, una cuestión. Entonces ahora le voy a presentar un joven genio, pero que tenga usted la seguridad que en Alemania, donde esté la originada de Beethoven, tengan la seguridad que ese joven lo colocan a un lado antes de hacer un reconocimiento. Si es que perdió mucho el origen de esa quinta sinfonía. Ahora observen a este joven moderno, a ver si en Alemania le van a dar el mismo trato que aquí se le da a cualquier gente que te deforme el propio ritmo nuestro. Escuchen ahora a un joven que se le da el título de genio, un ruso. Pero habría que ver qué opinarían los alemanes con esta quinta sinfonía tocada por él. Observen. Señores, ustedes ven, ahí hay que traer un músico y decirme cuántas cosas ha creado, cuántas cosas ha roto, cuántas cosas ha violado de la original. ¿Y cómo lo va a saber el músico? A través de las notas musicales que él usa o de, de las tonalidades que él pudo usar para entonces darle el crédito. Si lo está haciendo, lo, lo está haciendo, lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Eso es lo que se llama respetar algo original. Mi problema es que aquí, lo llamado original aquí se viola si es que económicamente es rentable. Por ejemplo, la bachata en la, la ranchera, tóquelo como usted quiera, pero tiene que ser con el mismo ritmo. O sea, yo lo que, lo que estoy tratando a través de las instrucciones que me dio el maestro Eddie Marisán, es que hay que aprender que las cosas musicales son así porque tienen notas musicales, porque tienen un estilo a a to, al tocarlo que tiene que mantenerse para que eso sea eso. De lo contrario, se podría clasificar como otra cosa. O sea, que de este reconocimiento a la UNESCO, lo único que podemos seguir haciendo ventaja es seguir interpretando para poder tener una idea bien clara. Pero antes, déjenme decirle a ustedes que la ferretería Gama está con nosotros y el proyecto Vacacional Mi mismo, niña tiene su propio grupo musical que si usted quiere organizar un pasadía, yo le busque el grupo. Ahí está el grupo, encabezado por mi amigo Eddie Marizán.